Hola, me llamo Paul. Yo soy Irene. Yo Isabel. Yo Aliza. Y yo Sara. Y somos del Instituto Pueblo El problema en el que nos hemos centrado para la realización del proyecto es la precariedad asociada a la prostitución. La prostitución constituye a día de hoy una realidad que no para de crecer en nuestra sociedad. En muchas ocasiones se convierte en la única alternativa posible para mujeres en situaciones socioeconómicas extremas y esto explica que el 99% de las trabajadoras sexuales sean pobres. Esto se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que busca poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. A esta situación de pobreza hay que añadir situaciones de desempleo, estigmas sociales y graves problemas de salud, tanto física como mental, derivados en gran medida de la violencia, la explotación y la discriminación que sufren. Ello se asocia con los Objetivos 8 y 16, que son, respectivamente, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, y promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Por otro lado, las ayudas de la atención médica y psicológica, tanto pública como privada, que recibe este colectivo son escasas y en algunas ocasiones el recibir esta ayuda se convierte para ellas en un momento doloroso y un proceso por el que no quieren pasar, como por ejemplo el lenguaje abusivo o negativo a atenderles. Por todo esto, salud, tanto mental como física y emocional, puede verse repercutida y agravar las duras condiciones que padecen. En este sentido, relacionamos esta situación con el objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Finalmente, consideramos que una atención temprana de calidad, coordinada y preventiva puede evitar graves consecuencias para estas mujeres, incluyendo el suicidio, con una tasa muy elevada en este entorno. Todo lo expuesto anteriormente puede marcarse dentro del objetivo número 5 que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Con intención de paliar el sentimiento de soledad, de discriminación y de abandono de estas mujeres, proponemos la creación de una red social llamada SWIFT, que se pondría a disposición de ellas para que les ayude en la medida de lo posible a construir su propia red de apoyo. Con la participación en la red de muchas de estas mujeres, se puede lograr una cadena de ayuda entre ellas y un espacio donde puedan compartir sus necesidades, los recursos que conocen y aquellos que han usado, aportar información útil a otras usuarias y, en general, crear un espacio seguro y de comprensión. La idea, como vemos en pantalla, sería registrarse en la aplicación o iniciar sesión. Si decides registrarte aparecerá una pantalla donde habrá cuatro campos, usuaria, localidad, contraseña y verificación de la contraseña. Pedimos la localidad para ofrecer unos servicios más cercanos, por lo que esta aplicación puede ser escalable a nivel mundial. Aparecerá un mensaje para la usuaria informando de que los datos han sido recopilados de manera anónima. Llegaremos a la pantalla inicial de la aplicación. Aquí podemos ver los posts de las usuarias. En la barra inferior aparecen los enlaces de búsquedas, menú y mensajes privados. En la esquina superior izquierda se encuentra un menú desplegable con información de las asociaciones que ofrecen recursos a las trabajadoras sexuales en la localidad que residen. Una de las utilidades que ofrece Swift es la posibilidad de localizar y conectar con una persona de confianza en la propia red en caso de necesidad. Pensamos que el sector de las trabajadoras sexuales está altamente denostado, precarizado y criminalizado. Por este motivo, pretendemos que este proyecto genere un impacto social positivo.